Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué privilegio, qué placer poder contar con que ustedes hayan hecho un espacio de su tiempo para continuar en el aprendizaje, en el desarrollo del ser humano, con el objetivo único de servir. No vivimos, sino para servir. Realmente la experiencia del año 2021 ha sido una experiencia muy conmovedora para muchos de nosotros. No solamente por las circunstancias en las que nosotros hemos pasado y los que han pasado en situaciones mucho más difíciles, perdiendo seres humanos, amigos, compañeros, familia, eh, algunos con unas experiencias realmente escalofriantes, como el caso de un joven de 20 años que perdió a su papá, a su mamá, a sus dos hermanos y a la tía que vivía con ellos. Eh, estas situaciones han producido en el ser humano un desasosiego tan grande que finalmente terminamos por preguntarnos, ¿vale la pena vivir? <coughs> Muchos de ellos dejaron la universidad, eh, sus hijos no pudieron este, pagarse solos sus estudios, los padres tuvieron que reinventarse, algunos salieron a las calles a buscar un, una forma de sobrevivir, y aún así, en el corazón del ser humano todavía hay una esperanza, y esa esperanza la podemos notar permanentemente cuando hablamos con ellos, cuando compartimos momentos como este, y sin duda... Más de uno nos ha llamado para decirnos gracias a una charla tuya o una palabra que me tocó el alma, que me tocó el corazón. Yo todavía tengo esperanza y tengo vida. Y eso es uno de los propósitos de este proyecto. Hoy estamos comenzando tres conferencias, una serie de tres, basados en la en un discurso que yo escuché y que me impresionó muchísimo hace unos años atrás del gran Steve Jobs. Steve Jobs es un hombre muy especial para la comunidad mundial porque hizo más que lo que Microsoft hizo realmente para el mundo. Adaptó la tecnología dentro del contexto de la vida y de la experiencia del ser, y no necesariamente sobre la base de lo que el hombre quería o necesitaba. Era más que todo para llenar ese vacío con una experiencia muy simple, porque él lo único que pudo aprender al no haber ido a la universidad o haber abandonado la universidad, eh, fue diseñar letras, hacerlas hermosas y poner esas letras como la característica de sus ideas, de su invención. Y eso lo llevó a desarrollar proyectos tan grandes y tan maravillosos como lo que nosotros conocemos, Pixar y también Apple en el mundo entero. Creo que cada uno de nosotros de alguna manera ha escuchado algo de Steve Jobs. Sabe muy bien de quién estamos hablando conoce muy de cerca que este personaje no tuvo las condiciones suficientes como para poder ser triunfador gracias a que en su cauce de su río, utilizando una paráfrasis o una parábola, él tuviera todo ordenado, encauzado y sin ningún peligro de desborde o de falta de agua en su curso. Su experiencia es muy triste porque él comienza hablando de su nacimiento. Y él dice, mi experiencia comenzó el día que yo nací, porque nací y mi madre, quien me iba a entregar a una persona de dinero para que me llevara a la universidad, cuando lo contactaron desde el orfanato donde me habían dejado, tenemos un niño disponible para usted, y ellos dijeron, no, nosotros esperamos una niña. A las 12 de la noche, eh, o al mediodía aproximadamente, eh, otras personas comenzaron a contactarse interesados en algunos niños y por la noche la encargada de la, del lugar de cuidado de este jovencito, de este pequeño bebé, diríamos jovencito porque simplemente se nos viene a la cabeza la palabra de, de que era joven porque su mente desde niño tenía una característica muy especial, y le dice hay un niño aquí a disponibilidad de ustedes, ¿lo quieren? Y ellos dijeron sí. ¿Cuál era la condición de la madre biológica para que este niño fuera adoptado? Era que los padres adoptivos debían llevar al niño a la escuela y hacerle estudiar en la universidad. Después de entregar el niño, la madre biológica, se dio cuenta que los padres que lo habían adoptado ni siquiera tenían estudios como para decir ellos eran los correctos para poder sacar adelante a ese niño pero sí prometieron que cuando el niño llegara a ser grande, ellos lo enviarían a la universidad. Y cuenta él su historia diciendo que él fue a la universidad, una de las universidades más caras de Estados Unidos, donde los padres gastaban todos sus recursos para que él pudiera estudiar. Pero al segundo año él abandonó la universidad. Y a raíz de todas esas experiencias que él cuenta en este, en este discurso, eh, comienza diciendo, yo tengo tres secretos, que pueden ayudarte a ser un hombre de éxito. Y él dijo, voy a contar solamente tres cosas de mi vida, y una de ellas es la que vamos a estudiar en esta noche juntos en la presentación que voy a dar. Mi nombre es Boris Darmont, soy doctor en psicología educacional y tutorial, he escrito 11 libros, me encanta la escritura, me encanta ayudar a las personas, soy un hombre social acabado, me encanta trabajar por la comunidad, hacer algo por ellos. Me encanta hacer lo que los demás no quieren hacer si no, les, si no les dan dinero. A mí me encanta hacer las cosas sin dinero, no porque me quiero dar de que soy un hombre altruista ni tampoco un hombre con ciertos privilegios, simplemente porque entiendo que aquellos que nos damos a la comunidad, la comunidad nos devuelve en bendiciones y maravillosos servicios. Hoy vamos a comenzar a rememorar o a meditar, si queremos hablar dentro del concepto de la reflexión, de los tres secretos de éxito según Steve Jobs. Y el primero de ellos lo titula él, Conecta los puntos. Cuando yo escuché la charla, realmente no me parecía que estaba hablando del, del tema que él había propuesto en su primer título. Pero con el transcurrir del discurso, pude descubrir lo que realmente él quería decir. Y hoy vamos a hablar de eso. Para ser exitoso, no necesitas nacer en un hogar acomodado. Me parece impresionante este concepto desde el sentido mismo del ser como tal. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos, de alguna manera, entre comillas, cristalizado la idea de que los que nacen en un hogar de padres pudientes, económicamente solventes, son los que más éxito tienen en la vida. Y lastimosamente, no es verdad. Algunos dicen incluso que los que tienen dinero son más felices. Conversaba hace un momento solamente con Nora acerca de que la felicidad es una decisión y no necesariamente una condición. Entonces los seres humanos aprendemos de las experiencias nuestras y la de otros. Pero esas experiencias muchas veces están dentro del contexto del conflicto. El conflicto con una vida difícil, cuando nosotros nacimos, cuando nuestros padres no tenían ni siquiera la idea de cómo criarnos, de cómo conducirnos en la vida. Yo recuerdo a mi padre decirme desde pequeño, tú no vas a quedarte en este pueblo, bueno, tú vas doctor. a salir a otro lugar. Tú tienes que ser mejor que yo, tienes que estudiar, tienes que sacar una profesión, tienes que ser una persona mucho más útil en la vida. Tienes que entender que la vida no es solamente este, los negocios o simplemente... Tener lo que tú dices que puedes tener. No, la vida es mucho más que eso. Yo quiero que tú aprendas en la vida eso para que nadie pueda tomar ventaja de ti. Y eso es una de las cosas que a mí me ha encantado en las enseñanzas de mi padre. Él era, porque ya descansó hace ocho años, un hombre realmente valioso en sus ideas. Él tenía solamente el tercer año de primaria. Sus padres lo dejaron solo cuando tenía siete años. Y una vecina lo crió hasta que un día él se subió a un barco y fue desde la ciudad de Iquitos por el río Amazonas y Cayali hasta la ciudad de Pucallpa. De ahí se convirtió en un pequeño esclavo porque solamente trabajaba para poder comer, para que le den un plato de comida en el desayuno, en el almuerzo y quizás en la cena si hubiera un poco más de bondad en aquellos que lo tenían casi esclavizado. Dormía en un palomar un inmenso palomar donde él podía, había roto una parte de la, de, del lado de la, del palomar para poder dormir allí entre las palomas. Un lugar sucio, contaminado, hasta que un día él rompió sus propios límites porque si él no había nacido en un hogar acomodado con sus padres presentes, no era razón para vivir esclavo el resto de sus días. Cuando yo escuchaba la charla de Steve, de Steve Jobs, recordé mucho las experiencias que escuché de mi madre acerca de mi papá. Entonces viene la primera, la primera sentence, decimos en inglés, la primera oración. No es tu culpa nacer en un hogar pobre, pero será tu culpa morir pobre. Y cuando hablo de pobreza no estoy hablando solamente de la economía. No estoy hablando de la ignorancia solamente, sino también de todo lo que envuelve el concepto de pobreza. Pobreza de conocimiento de sí mismo, pobreza del conocimiento de las oportunidades que tienes en el entorno. Que a veces hay una pobreza inmensa porque los prejuicios y los limitantes son más grandes que aquello que nuestros ojos pueden ver o nuestra mente puede percibir. Hay gente que se excusa en la pobreza de, su, pobreza de su familia para no hacer nada que denote esfuerzo. Hay gente que le gusta la pereza en pasar el tiempo, en no tener nada que hacer simplemente porque creen que de algún lugar llegará la lluvia y les mojará en algo. Hay personas que no hacen nada porque dicen que no tienen nada, porque no tienen dinero o no tienen condiciones, porque nacieron en un lugar supuestamente imposible de salir para buscar otros rumbos. Hay gente en la mediocridad porque dicen que así les hizo la vida. La vida no es un limitante. La vida es una oportunidad, es un campo abierto, como lo es el universo, como lo es la atmósfera. Las aves pueden volar libremente de un lugar a otro porque tienen espacio, el, el, la vida es exactamente, son espacios de oportunidades donde nosotros podemos hacer más de lo que nosotros mismos creemos que podemos hacer. Por esta razón es importante que tú medites en este concepto de que no necesitas nacer en un hogar acomodado, un hogar con dinero, con profesionales para ser exitoso, simplemente tienes que entender ese concepto. Siguiente, no necesitas ir a la universidad a estudiar una carrera que tus padres te designaron. Perdonen la, la falta de ortografía o la continuidad de la oración. Muchos de nosotros hemos ido a la universidad a estudiar, yo soy uno de ellos, lo que nuestros padres nos dijeron que hiciéramos. Cuando yo nací, eh, soy el único hijo varón en casa, mis hermanas cinco mujeres. Como hijo de un judío francés, era importante para él tener un hijo varón. Y él dijo, tú vas a ser un orador, tú vas a ser un predicador, tienes que salir de aquí y tienes que estudiar algo relacionado con eso. Y pude estudiar teología, y al término de teología me convertí no solamente en un orientador de las Sagradas Escrituras y ayuda para la sociedad, sino también comencé a desarrollar más ampliamente mi capacidad de oratoria para no tener los, eh, los limitantes que muchas veces tenemos cuando nosotros no estamos preparados para este tipo de trabajo. Se convirtió esto en una, una virtud, de algún modo, que en el camino uno tiene que ir desarrollando y aprendiendo. Pero tú no necesitas terminar en aquello que tus padres te imponen, sino en aquello que tú puedes por ti mismo descubrir qué es lo que tú realmente quieres hacer en la vida. La, la universidad no es para todos, o no todos somos para la universidad. La universidad te prepara para ser empleado o emprendedor. Realmente la decisión depende de ti. Julio y yo hemos trabajado juntos en una universidad y sabemos lo que significa poner tu talento ante un, un jefe o ante un empleador que no solamente, de alguna manera yo quiero decir un poco positivamente la idea de que reconocen tu contribución, pero al mismo tiempo, la limitan con tal de que tú no puedas salir adelante y poder alcanzar otros rumbos, porque te encasillas en, el, en la dependencia de una institución que te da de alguna manera un sistema de sostén, pero no necesariamente de acuerdo a tus objetivos o a tus metas en la vida. Por generaciones la universidad ha formado especialistas en áreas que no necesariamente fueron de acuerdo al talento, sino a la necesidad social del empleo estudia psicología porque necesitan psicólogos en el campo, estudia medicina porque los médicos ganan muy bien, o estudia derecho para que seas un abogado y los abogados cobran lo que quieren. Bueno, si al final no puedes hacer ninguna de ellas, vete a la universidad a estudiar ciencias políticas para que seas un político, los políticos se llenan de plata en cinco años. Nos encasillaron en un concepto de que ser profesional es ser todo los hombres y mujeres que se, que se encasillaron en eso, terminaron en el poder, terminaron con el dinero, y terminaron con mucho prestigio, pero terminaron hundidos en su propia frustración humana. Que sus capacidades finalmente quedaron estancadas en el tiempo, gracias a la conveniencia, y no gracias a la convicción que los movía para poder hacer aquello. Es importante entonces entender de que hay un mundo también por conocer que no está necesariamente en las universidades. He vivido 14 años en los Estados Unidos. Un médico gana aproximadamente 4.500 a 5.000 dólares mensuales. Un, un hombre que maneja un cargador frontal, un caterpillar, gana 7.000 dólares y solamente tiene tres años de estudio. Es importante entender que si bien es cierto el dinero forma parte de nuestra realidad humana y social, también es importante entender que la satisfacción y el bienestar con lo que tú haces es lo que realmente te da sentido a la vida. Y eso es algo importante que muchas veces la universidad no te la da. Él menciona también que para ser exitoso no necesitas ir a la universidad a estudiar para creer que eso te dará mucho dinero. Y los jóvenes que estaban escuchando la charla se rieron a carcajadas, porque estaba golpeando los cerebros de cada uno de ellos y les estaba diciendo, lo que acaban de estudiar ustedes no sirve para nada. Es decir, económicamente no van a conseguir nada. Y es verdad. Muchas personas hemos pasado años por la universidad. Yo tengo amigos que estudiaron conmigo el doctorado, que siempre me llaman, me dicen, Boris, ¿no tienes un trabajito por ahí? Boris, ¿me puedes recomendar para conseguir un lugarcito donde poder ganar un poquito de dinero? Tengo un amigo que hace unos años atrás, cuando terminamos la carrera, yo vivía solo en ese tiempo. Me decía, Boris, te voy a visitar a las 12. Yo sabía para qué. Él venía para almorzar porque no tenía que comer. Y tenía dos doctorados. La universidad no es la que te va a dar dinero. El que quiere tener dinero deberá pensar como emprendedor y no como empleado. Hay muchos emprendedores dándole su talento a un empleador, a una empresa ajena. Alguien me dijo una vez, yo prefiero trabajo seguro, señor Boris, de otra manera yo no podría vivir, le dije yo. Si tú confías en tu talento para contactar 230 personas que te pone el, el, el, emprende, el empleador para vender, ¿tú no podrías contactar solamente 50 produciendo tú mismo tu propio producto? Ah, no, pero yo no sé si yo no voy a ganar. No, lo que pasa es que no sabes, no es que no sabes que, que vas a ganar o no, lo que pasa es que tú no te conoces, no sabes cuán valioso es tu talento. Y él dice que para tener dinero, tu mente tiene que ser limpiada de los conceptos de dependencia para convertirte en un creador independiente de aquello que te dará satisfacción en la vida. Cuando usas tu talento, produces para ti. Lo harás con mayor efectividad que lo que produces para tu empleador si sabes que lo que haces, lo haces para ti y para el futuro de tu familia. ¿Quién de nosotros no ha dado su tiempo para sus hijos cuando eran pequeños? ¿Cuántos de nosotros no hemos criado y hemos pagado todo el dinero del mundo para enviar a nuestros hijos a estudiar? Porque son nuestros, porque son el fruto de nuestro vientre. Bueno, de las damas, de nosotros un poquito de ayuda. Pero es importante entender el concepto de que si tú tienes tu talento y produces para un empleador, ¿tú te imaginas cuánto produce tu talento? tiene que producir un sueldo para tu empleador, otro sueldo para la empresa del empleador y el otro sueldo para que te paguen a ti. ¿Qué tal si dos de esos tres los hicieras tú por ti mismo, a tu antojo, a tu tiempo y usando las capacidades que Dios te ha dado? Ganarías mucho más y en el tiempo acrecentarías tus ingresos y serías mucho más exitoso en la vida, en el dinero. En cuarto lugar, él menciona y dice, para ser exitoso no necesitas seguir la fórmula de cómo los otros creen que van a lograr el éxito. Es cierto que muchas personas se forman para alcanzar éxito y muchas veces se muestran a nosotros como exitosos. Pero la fórmula de él no es la misma fórmula tuya. Te puede servir como un, un, un referente para que tú puedas tomar como iniciativa de algún proyecto que tú quieres hacer o mejorar. No está mal, pero no hagas lo mismo que hacen los otros. Recuerdo un primo que decía, yo quiero tener 200 cabezas de ganado como tu papá, porque tu papá tenía una gran hacienda, yo quisiera ser como él. Yo le dije, la única manera como tú puedes hacer, ser, llegar a ser como mi papá es no siguiendo lo que él hizo, sino mejorando aquello que él hizo con la puesta de tu talento, de tu contribución a tu propio proyecto. El éxito no está en copiar, el éxito está en mejorar lo que otros han hecho. Un emprendedor no sigue sus tradiciones, a menos que estas son la base para emprender nuevos rumbos. Lo dice Steve Jobs. No necesitas seguir las tradiciones de tus padres, dice él. Hoy existen grandes valores encasillados en yo siempre fui así porque tengo que ser diferente. Mis padres así me dijeron. Yo no puedo defraudarlos. Es que una tradición heredada por mi familia no la puedo dejar, Boris. Me dijo una persona una vez, mi familia, yo respeto mucho a mi familia y por esa razón tengo que seguir la tradición de ellos. Recuerdo estaba hablando sobre el evangelio a una persona y me dijo, yo no me puedo cambiar de religión, qué maravilloso, ahora entiendo la escritura, pero no me puedo cambiar de religión. Le digo, no tienes que cambiarte de religión, tienes que cambiar tu forma de pensar. Algunos se quedan con lo que sus padres les dejaron. Yo conozco un amigo que murió tristemente hace unos tres años atrás, eh, apuñalado por unos ladrones, que cuando él murió dejó una ferretería a sus hijos. Y Uno de ellos se encargó de administrar la ferretería. Yo visité la ferretería hace unos cuatro o cinco años atrás. Realmente da pena, porque el hijo nunca mejoró. No se salió de ese lugar, porque el negocio en ese lugar ya no funciona. No, pero acá mi papá me dejó, que no puedo dejar este lugar. Este lugar es de la familia. Rompe tus tradiciones. Un emprendedor no se puede encasillar en lo que los otros te proponen que hagas o te propusieron. Si tú no lo haces, te irás avejentando en una posición improductiva. En quinto lugar, para ser exitoso, no necesitas tener todas las facilidades para decir que si no los tienes, no lograrás el éxito. Mejor, muchas veces los limitantes son mucho más impulsores de lo que quisiéramos lograr en la vida. El éxito no está condicionado a tu pasado, sino a cómo interpretas tu presente ¿Y cómo influenciarás hoy en tu futuro? Solo de ti depende buscar los insumos que te sacarán de donde estás hoy. Permíteme repetirte esto, porque yo quiero que esta charla de esta noche transforme tu vida. Te convierta en el hombre o la mujer que aún no eres. Porque lo que has logrado ahora no es nada. De ti depende solamente buscar en el entorno los insumos que te van a ayudar a emprender y buscar nuevos rumbos, nuevas alturas, si quieres hablar de la, del lenguaje del águila o de los aviones que surcan el, el, el espacio, o profundidades, si quieres hablar de los fundamentos de un gran edificio. Es importante que tú sepas que nadie debe condicionar ni tu pasado, ni tu familia debe condicionar lo que tú vas a hacer en el futuro. Nadie hará lo que tú tienes que hacer. Tu mediocridad te llevará a la tumba junto con tus frustraciones y tus tristezas. Si tú te quedas allí donde estás, si no te mueves, te hundes, llevas consigo solamente un nombre, aquí yace fulano de tal. ¿Y quién es? No se sabe. Tú pasas por los nichos del, del, del, del cementerio y puedes encontrar solamente una fecha de nacimiento, una fecha de deceso y nombres. Y por ahí a algunos le preguntas y tal vez te enteras. ¿Pero qué has dejado en el camino? Tristeza, frustraciones. Aunque dicen que todos somos buenos cuando morimos, el día que morimos. Pero un mes después se olvidan. Y solamente se acuerdan de aquellas cosas que no hicimos, que dejamos de hacer, porque era tanta nuestra, nuestros limitantes construidos por nosotros mismos. Nuestras barreras nos limitaron tanto, porque nuestro pasado nos hacía vivir en el presente lo que ya no existía, lo que no podíamos lograr. Y eso es una de las cosas que yo mismo tuve que luchar, porque cuando tú tienes... Un concepto, del, del, del, el concepto religioso que te implantaron cuando eres pequeño. A veces es difícil dejar porque tiene que ver con una creencia. Tiene que ver con una aserción que tú has, de alguna manera, entronizado en tu mente, en tu corazón. Pero llega un momento en que tú tienes que revisar aquellas creencias que se volvieron en prejuicios ilimitantes para que no puedas abrirte campo al mundo. Yo recuerdo a Jesucristo caminando en la casa de Simón, ¿Ves? Este se junta con pecadores, con publicanos, ladrones. Y él le dice, yo he venido a buscar a los que tienen están enfermos, no he venido a buscar sanos. Él donde nosotros tenemos que aprender a romper nuestros esquemas, a involucrarnos más en la comunidad, en el mundo que nos rodea, para comprender desde qué perspectiva se mira el mundo ahora, para que podamos entendernos nosotros dentro de esa perspectiva, para poder introducirnos nosotros en una perspectiva que aparece, aparentemente es apabullante, pero estaremos preparados porque como seres nos hemos construido de la manera más adecuada para resistir todo lo que viene más adelante. Número seis, para ser exitoso tienes que valorar tus limitantes y convertirlos en la base de tus emprendimientos. Entonces si acabas de decir que esos limitantes eran un problema para mí. Claro, tienes que darte cuenta que esos limitantes son un problema para ti. Que los fracasos no son otra cosa más que aprendizajes. Una experiencia de fracaso será la base de tu impulso para buscar nuevamente tu éxito. Yo he tenido fracasos muy grandes, incalculables. Cuando terminé aquí sin un lugar de trabajo, tuve que irme a los Estados Unidos con mi esposa y mis hijos. A abrirme campo en un lugar donde no conocía ni el idioma, ni la cultura, ni sabía dónde iba a trabajar. Ya ustedes conocen mi historia. Cuando tuve que limpiar eh, nieve en el frente de las casas con una pala que me presté del vecino y comencé a hacer algo que nadie se atrevía a hacer en ese momento, pero se convirtió en un medio de sostenimiento para mi familia. Hasta que un día dije, yo tengo que tener mi propia empresa porque haciendo mi propia empresa, salgo del statu quo de aquellos que, que inmigran, o, o emigran para un país y se convierten en emprendedores. Y así fue. A los tres años tenía mi propia empresa. Podía trabajar los horarios que yo quería. Los fracasos profesionales me enseñaron a entender que eso era un limitante y no podía continuar con él. Tenía que abrirme campo en otro lado. Después de 14 años en los Estados Unidos, con cinco casas, siete autos, hijos graduados en la universidad, la quiebra económica del 2008 y 2009 nos hizo fracasar a todos. Me salí de los Estados Unidos y busqué rumbos en Chile para estudiar. Postulé a cuatro universidades porque me creía capaz. Ingresé a las cuatro y lo digo con orgullo. Elegí la mejor, pero después descubrí que mi futuro no estaba allí. Entonces vino el peor fracaso de mi historia. La destrucción de mi familia, separación de los padres del hogar, a comenzar de nuevo, a comenzar en el suelo, literalmente en un colchón de 35 soles, de más o menos 8 dólares, para reenrumbar re y retomar impulso para sacar de aquí adentro esa madera pura, fuerte, firme, que tus padres y la vida te han enseñado que debes tener. Si no te pones a rehacer lo que hiciste mal, te quedarás en el camino. Si tú no tomas el fracaso como un aprendizaje para que puedas desarrollarte como una persona mucho más útil y productiva, te perdiste. Si aprendes del por qué fracasaste y que no debes repetir los mismos errores, seguramente tu rumbo es hacia las alturas o a las profundidades para poner las bases más firmes para un futuro más seguro. El camino al éxito está lleno de dificultades, pero no porque nos ponen los que están fuera, sino porque nosotros nos acercamos a ellos con nuestra mente limitada o limitante, que muchas veces nos hace quedar a escuchar los, las quejas, los temores de los otros, los miedos que los otros tienen se convierten en algo contagioso en nuestra vida, que al final, finalmente nos convertimos en ellos y terminamos destruidos. O por lo menos si tenemos todavía un poco de vida, quedamos en stand-by sin saber de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Una cosa sí es importante, lo que se consigue fácilmente, muchas veces no se valora, pero lo que te cuesta porque estás luchando contra aquellos limitantes que tantos años te han puesto en situaciones realmente difíciles, ahora tú puedes lograr que las experiencias tristes del pasado se conviertan en tus impulsos para el futuro. Un limitante es un desafío para sobrepasar y no una frontera para que te detengas. Apréndete esta frase, un limitante es un desafío para sobrepasar. Y no una frontera para que te detengas. Aquella mañana, cuando yo salí a las 10 de la mañana de mi casa y vi 24 pulgadas de nieve, para mí era un gran limitante. Hacía frío, no tenía los, los implementos para poder contrarrestar el frío, pero tenía ganas, quería hacer cosas nuevas, quería emprender algo, la necesidad me llevaba a tener que buscar alguna alternativa para poder, poder trabajar. Dice que los grandes impulsores del éxito, uno de ellos está en el estómago y el otro está en el cerebro. Tener hambre de estómago y tener hambre de conocimiento te pueden impulsar a romper tus propios limitantes y hacer las cosas aunque nadie lo reconozca. Se rebelde con tus limitantes, rompe los si es necesario, especialmente tus miedos. ¿Qué te puede suceder después de la muerte? Lo peor que te puede pasar es que lo que quieras hacer te mate. ¿Qué hay después? Pero dejarás una huella de haber intentado incluso aquello que te parecía y que a los demás les parecía imposible. No te detengas lo, ante lo que no conoces. Aprende cómo derribarlo. Léelo. Míralo. Observa. Hacia dónde se mueve. Para que si es dañino, no te afecte. Te apartes de él. Para que puedas crecer para que puedas enrumbar inteligentemente. No te excuses con lo que te parece difícil si no lo intentaste primero. No, es que yo he visto a otros que lo han hecho y no, no les ha funcionado. Un día, si tú lo intentas, dirás, a ellos no les funcionó, pero a mí sí. Y esa es la gran satisfacción que tienen los seres humanos y que Steve Jobs nos está enseñando en esta noche. Para ser exitoso. Tienes que hacer lo que te fascina y dedicarle el tiempo para hacerlo bien. Los mediocres hacen las cosas a medias y las hacen mal. Tú, si quieres hacer algo que te fascina, hazlo. Yo nunca pensé de que me iba a fascinar tanto ser un orador. Pero cuando mi madre a los a ocho los años me dijo, ya sabes leer, sí mamá. Página 16, hablas en la hora de la iglesia, hoy te toca a ti y salí a hablar por la exigencia de mi madre, pensé que estaba comenzando el camino hacia mi tumba, porque tenía tanto miedo, tenía solo ocho años. Toda la audiencia eran adultos, ¿qué podía decir un niño de ocho años hablando a un público? Pero lo hice con todo el esfuerzo, porque sabía que podía haber algo interesante allí. Recuerdo que 15 minutos terminé después, y había un charco sobre mis pies. Yo no sé si fue orina o si fueron mi sudor, pero algo había allí que me preocupó después. Y una cosa así me dijo mi madre: "Lo hiciste muy bien. ¿Te gustó?". "Sí, mamá, me gustó". Casi como que en compromiso, como para decir: "No lo quiero hacer otra vez". Pero cuando le dije: "Me gustó", y los que salían por la puerta me decían: "Muy bien, bolisito, lo hiciste muy bien". Cuando todos se fueron, me dijo, página 17, el próximo sábado también vas a predicar, porque ya lo hiciste bien. Y esto se convirtió en el deseo, el, el, el, el gozo de poder compartir con las personas el conocimiento que adquirimos a través de la oratoria. Y eso es lo que hacemos ahora. Aprendimos, aprendemos nuevamente. Un mal aprendizaje trae malos resultados. Por eso saber es poder. Hay muchas personas que dicen, yo sé hablar. Sí, muchos saben hablar, pero hablan cualquier cosa. Espero yo no estar defraudando mi, propio, mi propia posición esta noche. Porque quiero hacerlo mejor para conducir a las personas al pensamiento proactivo que todos deberíamos tener. Para dejar la ignorancia, que es el mayor limitante para hacer las cosas bien, tienes que destruir tu ignorancia. Si alguien te dice algo y no lo sabes, ve a Google University, y ahí vas a encontrar todo lo que tú quieras. Incluso lo malo. Si no sales de ignorante, nunca harás las cosas con maestría. Lo que buscamos los seres humanos es ser maestros de lo que decimos hacer. Y por eso practicamos. Por eso le dedicamos tiempo. Esta conferencia, estas diapositivas. Me costó horas y horas de, de, de construcción. Y hoy desde las 2 de la tarde estuve revisando, aprendiendo, buscando entronizando en mi mente lo que quiero decir porque quiero hacerlo de lo mejor el que no tiene conocimiento nunca sabrá dónde está el camino hacia el éxito nunca, ¿por qué? porque no abrió primero los libros que abrieron sus mentes porque no abrió primero las experiencias de los otros para abrir su capacidad de poder entender dónde está el camino y hacia dónde ir para alcanzar el éxito octavo Tienes que dejar lo que estás haciendo y dedicarte a aquello que crees que es para ti. Esta frase es muy poderosa, porque él dice, yo fui a la universidad y lo que estaba haciendo no era para mí. Mis padres querían que haga tal o cual cosa, pero yo me salí. Y después comencé a asistir a la universidad para los cursos que me gustaban. Y gracias a eso, yo he podido hacer lo que quiero, lo que me gusta y esa es una de las cosas que Steve Jobs nos enseña esta noche. Haz aquellas cosas que crees que es para ti. Yo estaba muy preocupado por ser un gran maestro. Quise ser profesor en las universidades. Pero los cursos repetitivos cada semestre comenzaron a aburrirme y a convertirme en el hombre más desgraciado del mundo. Llegaba a mi casa a corregir exámenes. Me pasaba hasta las 3 de la mañana leyendo todas las tonterías que mis alumnos respondían porque no habían estudiado. Y dije, yo no puedo seguir en este camino. Si ellos no van a aprender o no quieren aprender, yo tengo otros caminos para poder enseñar. Y decidí dejar la universidad. Dejé de enseñar en las universidades y comenzar a hacer negocios. Pero no podía dejar de dar conferencias porque es parte de mi vida. Es parte de mi piel, es parte de mi sangre, cada latido de mi corazón me dice, di a la gente lo que tú sabes y quiero hacer eso esta noche, una realidad. No todo lo que los demás hacen, tú puedes o debes hacer. Cada uno es un ser particular. Qué privilegio que tenemos los seres humanos creados por el ser divino, que nos hizo diferentes los unos con los otros, para poder reconocer en nosotros las potencialidades que tenemos y que sabemos que podemos hacer. Pero muchas veces estamos obnubilados por el que dirán de la gente. Cuando escribí mi libro, este libro que, que muchas veces nosotros no lo hemos entendido, pero lo aprendemos en el camino, sin nombre ni contenido. Le dije yo a, a mi profesor que era mi libro y me dijo, ¿y por qué pones eso? Es que nunca sabemos quiénes son y qué contenemos. Y nos ofrecemos a la gente como estamos y nadie nos acepta. Y no sabemos por qué. Porque simplemente tú no compras un perfume que no tiene nombre y que no puedes oler. Del mismo modo tú no puedes aceptar la amistad o el profesionalismo de una persona que no sabe quién es, que ni siquiera sabe para qué está en esta vida. Pero Dios nos hizo particulares. Cada uno tiene el trabajo o debe tener el trabajo de autorreconocerse y autodisciplinarse y autorreflexionar sobre sí mismo. Muchas veces le he preguntado a mis alumnos en la universidad cuando enseñaba desarrollando competencias gerenciales. Les decía a ellos, has dedicado tiempo hoy para trabajar. ¿Cuántas horas? Ocho horas, profesor. Has dedicado tiempo hoy día para leer el periódico. Sí, profesor, unos 15 minutos. Has dedicado tiempo para desayunar, almorzar y cenar. Sí, profesor, he dedicado tiempo para eso. ¿Y cuándo fue el momento que tú dedicaste tiempo para pensarte? y había un silencio en el aula. La materia prima más importante para la productividad es el ser humano. Somos nosotros mismos. No dedicamos tiempo para reflexionar en nosotros. Cuando nos sentamos con los amigos, hablamos de los demás, de las cosas feas que hacen, de lo terrible que son. Y nos olvidamos que eso que describimos a los demás quizás esté dentro de nosotros. Cada ser es especial para hacer y lograr algo propio. Nadie puede hacer las cosas como tú los puedes hacer. Si le dedicas tiempo productivo a tu talento, tu esfuerzo, este te llevará un día al bienestar y al éxito que tanto buscas, que tanto procuras. No esperes que los demás hagan las cosas que tú puedes hacer. Dios te dio a ti la capacidad para hacer tú lo que tú sabes que debes hacer. De aquí en el punto número 9 encontré en el discurso de Steve Jobs la respuesta a su título. Debes conectar los puntos entre tu experiencia del pasado y la meta. le dice, visualízalo y estate seguro que un día en el futuro llegarás al éxito. Debes creer en algo. Es tu punto de partida. A través de la experiencia tú tienes que revisar tus contextos del conocimiento, de aquello que pasó. Y desde allí conectarte con tu meta, visualizar, enfocarte en aquello que quieres lograr, entonces estarás en camino a lograr lo que tanto buscas y que llamamos éxito. El que cree puede intentar algo mejor. Puse esta figura de Jesucristo porque me pareció muy interesante la experiencia de este gran hombre del mundo cristiano llamado Pedro que su nombre era Simón pero no solamente este hombre escuchó la voz de este desconocido llamado Jesús sino también escuchó una voz que le invitaba a creer en algo que él todavía no entendía lo que sí le dijo fue Simón Pedro y él cuando volteó dijo ¿quién es este hombre que sabe mi nombre? ven y sígueme, ahora eres pescador de peces, yo te haré pescador de hombres. Y Pedro pensó y dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? No se quedó en el cómo se hace o cómo se logra. Dijo, voy, y fue. Por eso esta noche, Steve Jobs nos dice, si tú quieres conectar tus puntos de tu experiencia con tus puntos de tus metas, de tus objetivos, tienes que creer. Tienes que creerte capaz. No te puedes quedar donde estás. Tienes que revisar tu contenido. Tienes que darte cuenta de qué tipo de madera está hecho tu mueble llamado ser. Tienes que mirar qué tan precioso metal tú eres. En la única manera en que puedes desarrollar una convicción para salir de la mediocridad en la que puedes estar y descubrirte una vez más rumbo. Hacia la excelencia. Once hombres ineptos siguieron a un desconocido maestro. Y en tres años y unos pocos meses, su convicción los convirtió en los hombres de mayor productividad en la conversión de seres para el cristianismo. Cincuenta días después, cinco mil. Cincuenta días después, tres mil. Y dice, multitudes se añadían a la creencia del cristianismo porque veían en ellos que eran hombres ineptos, indoctos, ignorantes, que hablaban como si tuvieran sabiduría. Claro, habían descubierto algo importante que ellos necesitaban. Era creer. Y ese hombre llamado Jesús puso en sus corazones el tener una convicción firme respecto de sí mismo y del futuro. Conectaron su experiencia del pasado con sus metas del futuro y se descubrieron caminando hacia un rumbo maravilloso, como es la promesa de Dios, de un mundo mejor. Si tú crees, te comprometes a hacer lo que otros no se atreven. Este hombre cuando siguió al maestro Jesucristo, se comprometió tanto que un día Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Ya se fueron ellos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro intempestivamente dijo, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Ese concepto es un concepto de convicción que tú tienes que creer. En esta oficina, llorando, hace 19 meses, encontré una vez más a este maestro. Y le dije, si tú me acompañas en lo que voy a hacer, lo voy a hacer, porque sé que tú quieres lo mejor para mí. Y muchos de los que están aquí conocen cuál es mi experiencia ahora. Que aún sin tener una universidad, o dos, o tres, o cuatro, donde yo enseñaba antes, hoy puedo tener el sustento y mucho más incluso de lo que tenía cuando trabajaba 10 o 11 horas diarias. Todo está en una convicción. Todo está en creer. Porque el creer potencia tu capacidad de poder emprender lo que tú no imaginas. Hay una línea muy corta entre los crédulos y los incrédulos, entre los mediocres y los inteligentes, entre los pobres y los ricos. Una línea muy corta, muy pequeña. ¿Qué hace la diferencia? Creer. Creer rompe, rompe tus barreras, rompe tus prejuicios, rompe tus distancias con los otros a quien tú consideras tus enemigos, que podrían ser tu apoyo, que podrían ser tu ayuda, porque tú no eres todo. Los demás también tienen algo que contribuir a tu éxito. Es importante intentarlo mejor con una convicción. Cree en aquellos seres que te comparten la oportunidad. Cree en aquellos que les va bien. Que te han demostrado que tienen un interés importante para caminar el camino altruísticamente. Y no competitivamente. La vida no se ha hecho para competir, sino para compartir. Décimo. Para ser exitoso, crea con tu talento lo que sea. Y, y mejora lo que otros no se atreven a hacer. Esto es sumamente importante. Porque tu creatividad y tu atrevimiento, de seguro, harán de ti un exitoso emprendedor. No importa en qué campo quieras emprender, si es en la familia, en las relaciones con tu pareja, en la crianza de tus hijos, en el crear una empresa o compartir una idea, lo que sea que se te venga a la cabeza. Si tú crees, crea, porque el crear te hará salir de tu estado de pasividad y te convertirás en el gran ser humano con grandes capacidades que tú tienes y que todavía aún quizás no lo has descubierto. Nadie que logró algo lo hizo en el statu quo, en el stand-by. Nadie que logró algo estuvo en su estado de confort. Solo los que se salieron de allí lograron algo. Pero tú me preguntarás, ¿y cómo, doctor? ¿Cómo lo hago? No te preocupes, en la próxima charla entenderemos un poco más el concepto del cual estamos hablando hoy. Un hombre o mujer que no crea solo repetirá lo de otros y será el raíz de sus propias circunstancias. Si crees, dice Steve Jobs, crea. Y él lo hizo. Él demostró que es posible. Cuenta su historia cuando lo sacaron de, de, de su propia compañía, donde él creó su propio nombre. Y él dice, gracias a que me sacaron de allí, yo pude crear una de las empresas más grandes, junto con iPhone o con Apple. Gracias a que me sacaron. Tuve la oportunidad de creer en mí mismo nuevamente y volver a crear aquello que dejo como un legado a la humanidad. Este hombre murió seis meses después y no podemos dejar de aprender de sus enseñanzas. Finalmente, cree en tus experiencias y conéctalas con tus deseos del futuro. Quiero que pienses cada frase que voy a repetir hoy cree en tus experiencias y conéctalas con los deseos del futuro cree en tu intuición y descubre tus potencialidades palabras de Steve Jobs ve las oportunidades y tómalas no sabes cuál de ellas te llevará al éxito te invitaron a vender agujas ve a vender agujas te invitaron a hacer tamales pues haz tamales Aquí en Perú nadie come tortillas. De repente puedes hacer tortillas y enseñar a la gente a comer tortillas. Pero haz lo que sea. Y un día, eso que tú comienzas porque lo crees y lo creaste, alcanzará, te llevará al éxito. Dedícate a tu talento y conéctalo con tus objetivos. Mejora tu persona. Porque si mejoras como persona, mejorarán tus proyectos. La gente sabrá tus buenas intenciones, conocerán tu corazón y no solamente tu voz y tu mente. Aunque aún no hagas todo lo que quieres, sigue en tu búsqueda. El éxito es el fruto de tu lucha. No te des por vencido. Nadie te puede detener cuando tú crees en lo que quieres lograr. Sé siempre proactivo con lo que haces. No comiences algo como la señora que oraba para que el, la montaña se fuera de lado porque ella tenía que subir todos los días la montaña para ir a su trabajo. Dios dijo que hay que orar tres veces y voy a orar tres veces para que la montaña se mueva porque él dijo que si tenía fe como, como el grano de una mostaza, yo puedo mover montañas. Así que comenzó a orar y en su segunda oración dijo, Señor, la montaña todavía está ahí. Por favor, voy a orar la tercera vez. Y cuando terminó y abrió los ojos, de la tercera oración dijo, uy, el cerro está ahí todavía. Al fin yo creía que el cerro no iba a moverse total. Tú no puedes caminar el camino sin creer. Sé siempre proactivo. No te concentres en tus frustraciones y tus fracasos. Que ellos te sirvan como experiencia, nada más. Ocho, prepárate para que cuando tengas éxito se potencien tus virtudes y no tus falencias. Alguien dijo alguna vez que el poder transforma y un día yo pensando en eso escuché una charla de un gran líder que dijo el poder no te transforma potencia las las las terribles falencias que tú tenías si eres orgulloso serás mil veces más orgulloso si eres egoísta serás mil veces más egoísta preocúpate por aquellas cosas que son tus virtudes para que cuando tengas éxito no te apartes de la gente Únete con gente que te sume, no con lo que, los que te resten a menos que quieras transformarlos. Mira lo bueno en medio del fango. Eso te abrirá nuevas oportunidades. Hay gente que en medio de la pandemia descubrió sus habilidades de costura, de creación de alimentos, de hacer trabajos que de repente antes no hacía. Conozco un muchacho que siempre estaba trabajando para alguien. Y cuando vino la pandemia exigían motociclistas para el delivery. Hoy tiene su compañía de delivery y tiene más de 25 personas que trabajan para él. Gracias a la pandemia. Mira lo bueno en medio del fango. Aprende a aprender siempre. Cuando yo iba a tomar un doctorado en Chile, recuerdo que el doctorado se llamaba Aprende a Aprender. Yo decía, ¿qué clase de doctorado es este? No había aulas. No se iba a clases, se trabajaban experiencias con grupos de trabajo y casos muy interesantes. Me emocionó tener sacar ese aprender a aprender un doctorado en aprender a aprender. Me parecía realmente increíble, pero con el tiempo le pude dar la razón a esa carrera. Aprende a aprender siempre. No rechaces lo nuevo por aprender. Es importante. Finalmente. Cree nuevamente en lo nuevo y adáptate al cambio. Si tú te resistes al cambio, es porque no estás dispuesto a sobrevivir, no estás dispuesto a ser productivo, no estás dispuesto a que en la innovación te encuentres tú, una vez más, impulsando lo que muchos tal vez no quisieran o no podrán hacerlo. Me gustó este esta publicación, y lo dividí en dos para tratar de ser un poco más visible. Así es la vida, es solo un viaje corto. Llegaste desnudo, te irás desnudo. Llegaste débil, te irás débil. Llegaste sin bienes ni dinero, también te irás sin bienes ni dinero. Tu primer baño, alguien te lavó. Tu último baño, alguien te lavará. Así es la vida. Entonces, ¿por qué tanta malicia...? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto odio en el corazón de muchos de nosotros? No hablemos de ellos, hablemos de nosotros. ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanto egoísmo? Sé bueno con todos. Haz cosas buenas, porque seguramente será el fruto de lo que tú eres, una persona buena. Tenemos un tiempo limitado en la tierra. No es mucho el tiempo que vivimos. No la desperdicies en cosas innecesarias. Te animo a que puedas pensar en todo lo que dijimos. Te animo a que tomes tiempo para caminar el camino de aquellos que se atreven y no de aquellos que se amilanan ante cualquier limitante o alguna situación difícil. Ninguna cosa difícil debe ser un limitante para ti, si aprendes cómo sobrepasarlo. La experiencia de Steve Jobs, realmente en esta primera parte de su discurso, conmovió mi mente hace muchos años atrás cuando lo escuché. Y dije, voy a tomar este ejemplo para compartirlo de manera desmenuzada a mis amigos que de algún momento, en algún momento de su vida quieren pasar una hora conmigo y poder escuchar algo que de repente los ayude a reimpulsarse a sí mismos, a reemprender ellos mismos, a redescubrirse ellos mismos en las circunstancias que esperan tener en el futuro y a poder formar grupo de amigos y hermanos que construyendo sus bases en los principios éticos y morales que cada uno de nosotros espera entender y cumplir, podamos decir al final valió la pena. Valió la pena hacer el esfuerzo, vale la pena dedicarle un tiempo para aprender, para desaprender y para correr el camino hacia el lugar que tanto nosotros deseamos, que es el bienestar y la felicidad. Espero que esta experiencia de esta charla de esta noche haya ayudado a algunos de ustedes. Y esa es mi pregunta siempre al final. Tú, que has escuchado esta charla esta noche, quiero hacerte la pregunta de siempre pero que seguramente esta noche tendrá respuestas diferentes. ¿En qué esta charla te ha ayudado el día de hoy para entender y para cambiar tu presente y tu futuro? Prende tu micrófono y haznos saber qué es lo que tú has aprendido o en qué este discurso te ha ayudado esta noche. Muchas gracias. Importante, maestro Boris, el, el recordar de vez en cuando, cuando eh, el hecho de, de no pensar siempre en la fatalidad, en el sino, en el destino, en lo que eh, aparentemente está marcado ya. Si bien es cierto, hay planes divinos, pero a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Yo digo con del mazo dando porque es mi apellido. Pero es importante eh, refrescar y repasar esas ideas claves, ¿no? Ese, eh, lo, hemos tomado nota, acá están los apuntes, como buen estudiante. ¿no? Eh, para ser exitoso no necesitas haber nacido en un hogar acomodado. O sea, desde de, el saque ya Steve Jobs nos plantea el hecho de que el, todo lo que viene después del nacimiento... Bueno, luego del periodo de crecimiento natural, la educación natural y los valores y los principios infundados en casa, pero dependen de uno fundamentalmente. Y, Steve, y yo es el, el más claro, prístino, transparente ejemplo de que cuando se puede querer es poder. Y eh, ahora, después de muchos años, 2005 que nos dejó o que hizo ese discurso y que algunos años después se nos dejara, pues este, seguimos aprendiendo del. Felicitaciones, maestro, y realmente eh, hemos vuelto a recordar algunos principios vitales de vida, lo que nos, re, nos anima, nos reanima y nos impulsa a seguir adelante. Gracias, maestro, nuevamente por esta brillante exposición. Gracias, Julio. La verdad que eso es lo que queremos: que cada uno de ustedes sienta ese escosor de incomodidad donde tú estás ahora, para que rompiendo ese, ese statu quo puedas comenzar ahora a ver la vida desde otra perspectiva, adelante Héctor, tienes prendido tu micrófono no te escuchamos, algo está pasando con tu micrófono y no te estamos escuchando revisa un poco tu micrófono, mientras Héctor revisa no te preocupes Héctor, te damos la palabra, adelante Víctor. adelante ah, okay, te escuchamos okay. ahora sí, ¿me escuchan? sí, ahora sí Héctor, vamos con Héctor primero, adelante Héctor Muchas gracias, qué honor, qué orgullo escuchar de ti, hermano, porque se me ha despertado en mi corazón. Todos, todos los cerebros que uno tenemos, no solamente es de este cerebro, hermano, tenemos el cerebro en el corazón, tenemos en el estómago, tenemos en el hígado, que ellos mandan mucha información a todo nuestro cuerpo. Más aún cuando hablaste de ese señor que nos enseña, que nos enseña toda la reingeniería de nuestra vida. Qué hermoso, hermano, eso. Me hiciste revivir, me hiciste tener un mezcalo frío Y la verdad, tendré de la emoción de saber que lo que cuando nosotros decimos tienes que tirar la red a la derecha y tener fe, porque la fe es la que a nosotros nos deja salir adelante. Doris, te doy un abrazo increíble, un abrazo de esos fuertes, fuertes, fuertes, con toda la energía, con todo el corazón porque han sabido escuchar mis oídos. Vamos a hacer una ingeniería de nosotros mismos para entender que somos ese Ferrari, hermano, pero que tenemos muchos elementos para salir adelante. Y de ahí que despertarle, hay que hacerlo, hay que entender de que tenemos gente sana, gente buena. Que Dios te bendiga, que es. te siga dando ese, ese cerebro salomónico, hermano. Que que que, que se las lágrimas se me quieren ir pero de contento, de alegría hermanos, a ver que Adiós. estamos un líder grande, que estas charlas estarías tú cobrando, qué sé yo unos tres mil, cinco mil dólares bueno, pero yo lo estás compartiendo desde el fondo del alma desde el fondo de tu corazón eh, comenzando el año eh, no por sacar criterios aparte pero yo el 3 de enero cumplí hermanos 68 años y sí digo que tengo 30 tengo 30 por vivir los, los 68 ya pasaron ya pasaron, hermano. Entonces, de acuerdo a la primera vez que tuve la oportunidad de así no hablar, fue hermano cuando tú me dijiste, Héctor, eres mi amigo. Me empezaste a llenar el corazón, me empezaste a llenar mi cerebro de cosas positivas, cosas alegres, encaminando y teniendo la visión, hermano, para que nosotros crezcamos las raíces para la profundidad como como eh, los bambú. El bambú coge y sigue, sigue va sembrando raíces, raíces, raíces. Después sale. Cosa que ningún viento, ninguna tormenta lo va a derrumbar. Gracias. Eres tú, gracias, Eres tú hermano, y te seguiré. Gracias. Te tener, ojalá, Dios quiera, y que si sí lo permitirá, tenerte junto a ti y darte un abrazo. Vamos y a tener una igual. oportunidad. Muy pronto vamos a hacer algunas giras. Ecuador, Hoy, Colombia, Panamá. Amigos, pues aquí Como estoy también, a la cunita. Dios te bendiga, <risa> Héctor. Desde Ecuador nos habla Héctor. Gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos y un feliz año, hermano. Un feliz año. Gracias. Adelante, Víctor. Luego seguimos con Miriam. Adelante. Buenas tardes, noches a todos. Pues bueno, doctor, amigo, hermano. Brillante, brillante conferencia nos acabas de dictar y la verdad es cierto lo que dice aquí el amigo Héctor, moviste hasta moviste hasta la médula, porque yo creo que todos hemos pasado esos momentos, hemos pasado esos momentos y casualmente yo tuve una experiencia como la que tuviste en Estados Unidos cuando me fui a Cancún, Quintana Roo vivir, mi madre me dijo un día, dice, allá no te conocen ni los perros, ¿a qué vas?, pero la idea de crecer, la idea de sobresalir y salirte del hueco, salirte de, de, de donde está mal. Porque si tú sigues en el lugar donde está mal, terminas mal toda la vida. Entonces yo me fui y fue, fue espantoso esa vuelta a Cancún porque fueron siete meses muy amargosos. Siete mm. meses de, comer, agua, de tomar agua por, por semanas, dormir en la calle. Entonces esa experiencia te hace sacar lo que tienes adentro de tu corazón porque no hay, no hay otro camino. Más que cuando tocas fondo, para abajo ya no hay nada. Ya nada más sirve impulsarse para arriba. Pues La verdad que sí, sí me hiciste recordar varias cosas que se vivieron en el pasado, pero que tiene uno que recordarlas, porque se le vuelve a olvidar a veces el tema, vuelve a uno que era al hoyo otra vez. Y créeme lo que es una conferencia magistral que sí me moviste el corazón a mí, porque recordar es vivir, dice ¿no? Pero más vale estar alerta siempre, alerta y prepararse excelente te felicito mucho y mañana nos vemos por ahí, primeramente Dios. Claro que sí Víctor, gracias, gracias. por tus palabras, conozco a Víctor <risa> hace varios años ya, más de seis años en México y la verdad que es un privilegio tenerte con nosotros y escuchar tus palabras y saber que de alguna manera ustedes, todos ustedes son hombres y mujeres de grandes experiencias pero saber que contribuimos con un pequeñísimo grano de arena para reimpulsar vuestras vidas o por lo menos para provocar la reflexión creo que es bastante grato saber eso hagamos conmigo Miriam, una gran amiga. Adelante, Miriam. Bueno, yo me encuentro, Boris, en especial muy agradecida hacia tu persona. Hemos sentido, creo que todos los oyentes, eh, todo lo, la, el cariño con el cual tú nos, nos enseñas y cómo expresas tus palabras, que no son solamente palabras que uno siente que estás hablando, se como un, un, un diccionario, como un libro, sino con la emoción que sientes por la vida, la emoción de tu propia existencia y todos los logros que tú has hecho. Y Gracias. bueno, te creo que, uh, que debo darte y expresarte mi reconocimiento sincero Gracias. y mi gratitud hacia tu persona. De verdad que yo a veces me pongo a pensar eh, en ti y digo, él tiene mucha capacidad. No y podría estar hablándole a un estadio entero, pero sin embargo das tu tiempo para nosotros, para que nosotros podamos eh, podernos nuevamente de alguna forma eh, dimensionarnos en esta vida como tú dices que es corta y que a veces la gente olvida de que la vida tiene un tiempo y no sabemos cuándo Dios nos llevará a su presencia uh -huh. y quieren competir competir por muchas cosas, muchos temas, hasta por cosas insignificantes, cuando nos ha llamado la vida a compartir, no a competir, okay. sino a ayudarnos en la vida para mutuamente enseñarnos. Y tú eres un maestro, sí, te bien. lo agradezco bastante. Gracias. Y de verdad que creo que todo nos ha conmovido tu excelente exposición de hoy día, Gracias. como todas las demás en la que. He permitido, nos has permitido darnos tu tiempo para poder escuchar esas palabras sabias que Dios ha puesto en tu boca. Gracias. Gracias, Floris. Gracias, amiga. Que Dios te bendiga. Y gracias por todo lo que estás haciendo por la comunidad. Sabemos el trabajo que haces es maravilloso y creo que eso es una cosa que todos nosotros valoramos muchísimo, porque así complementas algunas cosas que nosotros no podemos hacer, tú los haces. Y una mujer de... Yo, ya, yo siempre he dicho que eres una mujer de hierro, ¿no? una fuerza increíble que a través de los años has demostrado. Yo te conozco hace muy poco, pero ya parece que te conocieron muchos años. Y gracias por eso y te felicito por tus logros y por lo que estás haciendo con tus hijos y por lo que haces por la comunidad. Te felicito también. Nora, qué privilegio tenerte esta noche acá, una coach desde Argentina, amiga ahora nuestra. Bienvenida. Gracias, Boris. La verdad... Eh sumamente agradecida, estoy muy agradecida de que me hayas invitado, ha sido absolutamente emocionante escucharte, muy emocionante, porque más allá del discurso de Steve Jobs, que sin analizarlo tanto, tal vez lo hemos escuchado, pero escuchar tu, tu exposición tan generosa, tan amplia, Tan, tan maravillosa, emocionante, absolutamente emocionante, eh, estuve emocionada todo el tiempo eh, y, y recordar eso, esos, esas máximas, ¿no? porque eh, cuánto nos dejó de enseñanza una persona que se fue joven y cuánto nos enseñó ¿Cuánto nos enseñó? A creer en nosotros, a ponernos metas e ir detrás de esas metas. Nada nos puede detener si nosotros determinamos que, eh, qué es lo que queremos. Ir detrás de nuestra felicidad, que es un poco lo que habíamos hablado vos y yo antes de tu charla. Este, ir por las cosas que nos hacen felices ir por las cosas que nos hacen felices, estamos en este mundo para ser felices, Madre. nada más. ¿Eh? Así que muchísimas gracias, gracias a todos, este, humildemente en lo que les pueda colaborar, cuentan conmigo absolutamente este, y muy agradecida por todo. Muchas gracias. Muchas gracias Nora, un placer conocerte, tenemos muy pocos días de conocernos, tres, cuatro días si no me equivoco, Gracias al Instituto de Coaching Internacional, que invito a muchos de ustedes, si quieren unirse a ese equipo, están, pueden sacar un, un, un curso de coaching para ustedes, pueden hacerlo también. Eh, búsquenos, eh, tenemos ahí nuestro canal. Este, esta presentación va a estar en Boris Darmon Canal, lo pueden volver a ver y pueden compartirlo con sus amigos. Así que también lo vamos a poner en nuestro Facebook y también en el Instagram. Gracias, gracias Nora por eh, estar con nosotros ahora y nosotros contigo porque sabes muy bien que estamos dispuestos a apoyar en todos los proyectos que tú tengas. Santos Torres, adelante Santos. Gracias. Gracias por la oportunidad que me das, este, Boris. Este, muy, pero muy contento, muy agradecido por esas maravillosas palabras que, que supiste es darnos. Palabras muy sabias que obviamente todos los que tuvimos acá... Estuvimos muy al pendiente y son cosas que verdaderamente nos marcan la vida y nos hacen, nos mueven de una o de otra manera a que seamos mejores personas, a lo que seamos mejores este, individuos, a que seamos mejores emprendedores, a que seamos mejores eh, este, personas que quieren sobreponerse en la, a la vida. Y como bien, como bien dijiste, muchas, muchas cosas, todas las palabras fueron sabias que verdaderamente han, han marcado la vida en mucha gente y que nosotros ya lo hemos escuchado. Y sí, pues yo estoy muy agradecido solamente por, por esas palabras tuyas que la, lo repetiste y lo dijiste, pues obviamente los hago mías. Muchas Perfect. gracias, muchas gracias y, y, y en realidad… Dios bendiga estos días para poder compartir estas cosas grandes que tienes en tu serie. Gracias. Gracias, Gracias todos, Boris. Los todos los miércoles de Escuela de Líderes pueden asistir, invitar a muchos amigos más, hagamos el plan multiplicador para que vengan otras personas también a escuchar una charla. Seguramente alguna palabra. Una vez me preguntó un alumno, me dijo, profesor, ¿y qué dice usted en sus libros? Yo, en broma, por supuesto, tomo muchas cosas y le digo, tonterías. Y le dijo, doctor, ¿pero cómo va a hablar usted de eso en sus libros? Y le digo, alguna tontería que yo digo posiblemente in, impacte alguna mente. Por eso lo digo de esa manera. Así que leamos siempre, busquemos alternativas para poder compartir esta, estas charlas para otras personas. Y si no pudieron estar esta noche, lo tienen en 15 minutos más, lo tendrán en Boris Darmon Canal en YouTube y lo pueden compartir también. Adelante, Anel. Te escuchamos. Buenas noches, Boris. Ay, pues yo no quería dormirme sin antes felicitarlo. La verdad que estoy bien conmovida, agradecida, bendecida en este 2022 Gracias. por haberlo puesto en mi camino. Mire que tengo muy poco tiempo conociéndolo. Este yo llegó es mi tercera charla con sí. usted. Pero en esto de liderazgo, mis respetos, mis respetos. Lo felicito enormemente uh -huh. por compartir con, con nosotros sus conocimientos de tantos años y que nos los encapsula ¿no? en, en, en tan poquito tiempo. Yo sé que tiene uno, usted, muchísimo más que compartir, se le ve. Eh, también lo felicito por esa pasión que encontró, porque creo que el éxito, eso es, encontrar su pasión, su misión. Eh, porque lo confundimos, ¿no? El éxito a veces con el dinero, con todo, ¿no? Es un conjunto de cosas las cuales pues contribuye al éxito. Entonces, yo lo veo bien exitoso, y no. más que todo porque encontró su pasión, que lo hace espectacular. Eh, a todos nos transmite ese... Ese sentimiento que, que desde el fondo de su corazón se ve que, que lo comparte. Eh, pues no me resta más que agradecerle y felicitarlo nuevamente eh, y que todo pasa, porque siempre nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Y no hay que preguntarnos, ¿para qué nos pasa esto? Okay. ¿Cierto? Okay. Porque todo tiene un porqué o un para qué más bien. ¿Okay? Entonces, y tiene que pasar todo, todos somos exitosos, nada más nos falta. Eh, explorarnos por dentro y, y, y seguir este, precisamente con estas charlas, educándonos para salir de la ignorancia de tantas cosas. Y perder el miedo, porque eso es lo que no nos lleva al éxito, el miedo, sí. totalmente. Entonces, eh, ahorita estoy bien enjundiosa como toda mexicana, <ríe> le prendo uno la mecha para hacer tantas cosas, para empezar a escribir lo que vamos a hacer mañana, precisamente de todo esto que acabamos de escuchar. Eh, pues muchas, muchas gracias, muchas gracias y Dios lo bendiga y le siga dando esa, esa, um, esos conocimientos. Pues la verdad, mis respetos. Muy pocas personas conozco como usted. Yo escucho mucho al doctor María Alonso Pug, no sé si ustedes lo escuchan en español, es uno de mis favoritos. Sí, bueno. Y bueno, el segundo va a ser Boris, el doctor <risa> Boris. Gracias. De verdad que sí, de una sí, forma bien, tan, tan sencilla. De, de, y tan amena de, de podernos hacer entender que valemos mucho cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Gracias. ¿verdad? Entonces, gracias. muy buenas noches a todos. Dios los bendiga y para adelante. Para adelante a quitarnos el miedo. Gracias. Muchas gracias, Anel. A Carlos le digo, no te sientas mal, Carlos, porque lo vas a tener en YouTube, en Boris Darmon Canal, en los próximos 20 minutos, donde lo tenemos ahí. Puedes escuchar la charla de todas maneras. Mira, yo quiero decirles algo muy importante, que en el camino de la vida... Este, yo he sido muy bendecido gracias a personas como Víctor que conocí hace muchos años. Víctor me encontró a mí acostado en una cama con 13 días sin comer, decidido a quitarme la vida. Eh, me presentó un proyecto y ese proyecto me salvó la vida. Ese proyecto no fue lo mejor para mí. Terminamos eh, eh, desvastados Pero un día después... Encontré nuevamente el camino, porque el camino no se termina cuando se termina lo que ves. Cuando se termina lo que ves, comienzan recién las posibilidades. Y esa es una de las cosas más maravillosas que aprendí, gracias a Dios, desde que era joven. Porque tuve un padre que me decía, cuando me caía, me decía, ven corriendo para levantarte. No esperaba él venir a, a levantarme, sino me decía, ven corriendo a levantarme. En otras palabras, me decía... Levántate tú mismo, tú puedes. Pero ahora de adulto, entiendo algo mejor añadido a lo que mi padre me decía. Tú puedes porque hay un Dios que te sostiene detrás. Esa idea del Dios que se puso en tu corazón es el que mueve nuestras vidas para hacer lo que hacemos. La excelencia no solamente porque uno practica lo que quiere hacer, sino por el privilegio que le da Dios para hacer lo que quieres hacer. Y ahí está el secreto de la vida. Vamos a escuchar a Mari Luisa, desde la tierra de las palmeras, Tarapoto. Adelante, María Luisa. Gracias, gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches a usted. Bien, yo me voy a referir a algo que, que me ha impactado mucho de su presentación. Y es esto que dice, el que cree puede intentar algo mejor. Bueno, dice también, la vida no se ha hecho para competir se ha hecho para compartir. Bien, yo estoy muy segura, doctor Darmon, de que de aquí a en el tiempo más breve, usted va a tener no solamente dos líderes, sino muchísimos líderes, muchísimos seguidores de usted. ¿Por qué? Porque todo lo que usted está haciendo con nosotros es eso, compartir su conocimiento, compartir sus experiencias, está socializando sus vivencias con la finalidad de que también otras personas aprendamos mucho de usted. Y es posible que... De aquí a, a un buen tiempo vamos a superar todos esos temores que tenemos y vamos a salir adelante con nuestras propias exposiciones. Y eso es muy importante. Eh, nosotros tenemos que, bueno, sentir esa semilla que, que usted está dejando en nosotros, en cada uno de nosotros. Bueno. Usted está sembrando. Y yo estoy muy segura, nuevamente, le, le reitero que su. Que su siembra va a ser en, en tierras este, muy productivas gracias. y vamos a tener muchos líderes de aquí eh, para adelante y eso es realmente grandioso lo que usted está haciendo, no se está quedando con lo que usted sabe, con lo que usted aprendió, usted está haciendo un gran efecto multiplicador y está contribuyendo de una manera muy valiosa a la humanidad. Muchísimas gracias y bueno, nuestras grandes bendiciones, muchas bendiciones para usted y su familia y que bueno, siga siendo, siga siendo siempre la persona entusiasta, con buena salud y con mucha vida que compartir con nosotros porque en realidad estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por tu apoyo también en Educación Sin Frontera, donde trabajas por la niñez y por la juventud en el campo de la educación. La verdad, eh, hay una cosa importante importante, que ha pasado en mi vida, y es que siempre escuché a mi padre decir que nadie puede hacer las cosas como tú las puedes hacer. El compromiso para hacer las cosas que yo hago solamente es conmigo mismo, porque de allí sale la fuente que inspira el corazón del ser humano. Y quiero dejarles a ustedes solamente este pensamiento. La vida, como dijo María luis y lo repitió, no es para competir, es para compartir. Tengo muchas invitaciones para llegar a ser un líder, para tomar un puesto en el, en el campo político, pero siempre le digo a la gente, el poder es maravilloso. Puedes hacer mucho con el poder, pero es más grande el saber. Si tú sabes, puedes romper la historia, puedes destruir los limitantes de la historia y convertirlas en posibilidades. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les agradezco desde mi más profundo corazón, desde mis sentimientos más loables, si es que tengo alguno de ellos, eh, a cada uno de ustedes por haber tomado un espacio de su tiempo para escuchar esta charla. Hagan lo que me gustaría hacer cuando ustedes también me digan algo en alguna conferencia. Compartan con otros este mensaje, porque hay muchos en el pueblo que sufren por, cal, por causa de falta de conocimiento. Y es el momento de darle a la gente el conocimiento, porque el conocimiento es el que produce la fe, y la fe es la que mueve las montañas. Que Dios te bendiga en esta noche, un placer de tenerlos esta noche conmigo, un placer de poder formar parte con ustedes de esa audiencia que quiere cambiar el mundo. Te mando un fuerte abrazo. A los que quieran les mando un beso, no a Julio por favor, pero a los demás sí <ríe> les mando un beso y un abrazo para todos ustedes, siempre con el cariño que tenemos con toda la gente y ustedes, gracias por su cariño también. Que Dios nos bendiga mucho y que tengan una linda noche y mañana nos volvemos a ver. Que Dios nos bendiga. Chao, chao. Despídanse si ustedes desean de sus amigos. Prendan su micrófono. Buenas noches. Y Muchísimas gracias. Buenas noches con todo. Buenas noches. Buenas noches. Pues todo, buenas noches Buenas noches a todos, noches a todos. Eh, mira, qué, qué lindo esa familia